Cómo ver y copiar las especificaciones de tu dispositivo en un santiamen. Clic derecho de ratón sobre el logo de Windows y después ya con el botón izquierdo siempre, empezando por configuración. Dale a copiar a las especificaciones del dispositivo y de Windows si lo necesitas y ya puedes pegar donde te dé la gana. Gracias por la visita.